Un, dos, tres. la, la, la, la. la, la, la, la, la, la! Te amo mucho. Feliz día, señor. Ya yeah. esta canción. Feliz día de maestro, lo quiero toda la señorita mucho. Mua. Feliz día, señor. La la la la. te quiero, es el genio.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 de vos, de que soy la mejor maestra te quiero mucho y que la pases lindo te quiero? Señorita, como el día del maestro te quiero dar mucho, pero muchos abrazos y saluditos y besitos adiós y pum Señorita, se Tú me cuidas. La, la, no te, te quiero mucho. Mamá.